Bueno, muy bien. Toda esta historia arranca aquí, a partir de una pregunta que me llega a través de Twitter. Donde dice, Un amigo, ¿alguien sabe cómo instalar FPDF vía pero es el Composer y llamarlo? Así que bueno, vamos a ver cómo se puede hacer exactamente lo que está buscando este amigo. Bien, vamos a ver entonces cómo se puede instalar esta librería. Voy a empezar por inicializar el proyecto. Acá, bueno, voy a saltar todo esto porque no es realmente muy interesante. Esto sí quiero definir mis eh, dependencias interactivamente. Acá tengo la página de, de packages donde está el paquete que voy a querer eh, instalar. Así que voy a copiar el nombre para hacer las cosas más fácil. Este es el comando que podría usar si ya tuviese el proyecto inicializado. No, bueno. no me importa la versión. Ahí está la versión que necesito. No voy a necesitar ningún otro paquete por ahora no me interesan las dependencias de development lo importante acá se puede ver el cómo va a quedar el composer json que eso sí es importante confirma generación obviamente sí muy bien y ahora entonces voy a hacer composer install ok bueno en este caso no tengo nada que hacer porque ya lo había ya lo había hecho desde el en un, una corrida anterior pero bueno ahí tenemos vamos a ver qué quedó en vendor ahí está el z-assign fpdf en fin están todas las librerías necesarias bien entonces ahora bueno veamos de qué se trata no se puede usar esto lo primero como siempre voy a hacer el require de autoload.php hacerlo un poco más robusto voy a pedir que lo incluya desde donde estoy parado hacia adentro aquí tengo la página principal de que describe la librería esta fpdf y por lo que sé lo único que hay disponible principalmente es esta esta clase así que bueno voy a avanzar con eso acá tengo entonces un una ejemplo sencillo donde lo único que hice fue crear un, un objeto de tipo fpdf. Y bueno, si todo salió bien eh, escribo la palabra éxito. Vamos a probarlo. Ahí está. Éxito. Ya que hasta acá vengo bien. Para hacerme la vida un poco más fácil y hacer un ejemplo que tal vez sea más fácil de visualizar, voy a tomar el ejemplo de la documentación oficial. El ejemplo básico. Bueno, obviamente lo que necesito cambiar acá es que ya no voy a usar el require así directo, sino que voy a usarlo a través de, como había hecho antes. Y bueno, pues veamos qué pasa. Okay. a ver si sí. bueno ahí salió un montón de cosas que supongo que es un pdf vamos a ver bien entonces veamos dónde tengo un vector de pdf no tengo ninguno a ver uh -huh. Llamé a esto. Esto es PDF. No, PDF. Bueno, ahí tenemos un PDF perfectamente generado. Hola, ¿cómo te va? Eh, bueno, me presento, ya que viste este video, espero te haya gustado y que te haya servido. Mi nombre es Mauro Chohrin. este Bueno, entre las cosas que yo hago... Doy clases de, de PHP, escribo un blog, que enseguida te voy a dejar la dirección para que puedas verlo. Si querés enviarme una pregunta a través del Twitter o a través de mi correo electrónico o como sea, eh, siempre son bienvenidas y bueno, espero verte pronto. Acá están mis datos de que los necesitas, mi dirección de correo electrónico, mi Twitter, la dirección del blog que te comentaba y mi perfil de LinkedIn.